Pues que creen Que son cuarto para las 7 De hoy Miércoles verdad Miércoles 21 de abril Y miren nada más qué nevadota está cayendo El día de ayer nevó toda la noche Pero ahorita qué será acaba de empezar La nieve Como unos 10 minutos Pero miren uh. Era verde por primavera, pero ahora ya se está tapando todo. Todo, todo, todo. Ahí está. Así estamos, miren. Y miren el cielo cómo está. No, están los copos grandotes. ¡Guau! Ya se este vino bien intenso. ¡Qué maravilloso! Le voy a hacer alejamiento, pero así está, miren. Sí se vino fuerte, Alex. Sí. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Ahorita nos tomamos un cafecín. Y un pollito con molito porque hoy hice pollo con molito. Bueno, familia. Los saludamos desde el pantano. Esto es Ohio. Esto es la nieve. Y bueno, ya se está cubriendo todo el, el pastito que era verde, ahora blanco. Y que esto que el otro salud con un cafecito de esta nieve. Bueno, los abrazamos a todos desde el pantano. Con esta nevada. Bueno, pues el día de hoy les estamos compartiendo este hermoso video. Es algo increíble. Estamos hoy, miércoles 21 de abril 2021. Y miren, nada más. Una mega tormenta de nieve muy extremosa. La nieve empezó el día de ayer en la noche. Pero pues ahorita ya tendrá como media hora que empezó a nevar. Voy a hacerle un zoom. Para que se vean los copos de nieve. Los copos de nieve están fuertecitos, miren. Ahí podemos apreciar. Más. Más. Lo que es la nieve, miren. Y el cielo está pues este nublado. Ahorita como que salió tanto el sol, pero... Se vino muy fuerte, fuerte la nieve. Ya los carros se están cubriendo de... De blanco. El pasto, miren. Así estamos en Ohio... Primavera, abril 2021 Exactamente, ahí en la, en la pared se, se aprecia cómo están los copos Miren, ahorita ya se vino otra vez fuerte Miren, miren nada más cómo se ve Este arbolito que tengo aquí afuera empieza a florecer porque pues estamos en primavera, pero primavera e invierno porque está nevando. Ay, acaba de salir el señor sol, miren, miren, miren, miren, está saliendo el señor sol un poquito. Ahí al fondo lo alcanzamos a apreciar, aquí exactamente donde lo estoy enfocando, el señor sol está saliendo. Vamos a hacerle un alejamiento. Miren, qué precioso. Salió el sol y está nevando. ¡Guau! <ríe> wow, miren nada más. Vamos a hacerle un zoom. Nevando con sol en este miércoles 21 de abril 2021. Exactamente, ya son las 7 de la tarde. Miren nada más. ¡Qué maravilloso espectáculo! acaba de salir el sol el sol y está nevando no no no no no es un clima muy extremoso miren nada más en este momento ya paró la nieve ya salió el sol pero de momento así es este. miren este es un arbolito que empieza a florecer y ahorita con el sol pues se va todo a descongelar miren se alcanza a apreciar ya ya blanco el pasto no no en su totalidad pero sí se alcanza a apreciar miren y bueno con el sol pues se va todo nuevamente a derretir, a, a, a, a descongelar vamos a hacerle un acercamiento Ay, perdón y aún todavía vemos un poco de copos de nieve. De momento. De momento se quitó y de momento se vino. Ahorita otra vez empezó. Miren, miren, miren nada más. Y con, con el señor sol bien fuerte. ¡Ay, oh, qué precioso! Nevando y con sol. Miren nada más. Todos esos destellos es nieve. Nieve. Qué maravilloso. Hola señor Sol, vamos a enfocar al señor Sol, hola señor Sol. Saludos, saludos para todos, saludos. Pues este video lo van a ver próximamente aquí en nuestro canal de YouTube. Gracias como siempre por estar al pendiente de nuestros videos. Saludos a la distancia para todos. alcanza a prender la calefacción ahí está el tubo blanco el sol con lluvia, con nieve Ay, al fondo estoy apreciando a un señor que va con una nena unos perritos y así sucesivamente miren miren nada más lo que es esto aquí estamos viendo va llegando un vecinito y parece que ya no tenemos nieve se acaba de terminar Ahora está cayendo pues agua nieve, hielo. Y pues ya con el sol se va a derritir todo Bueno este fue un gran espectáculo del día de hoy Miren ahí se alcanza a ver el, el vapor de la calefacción que se prendió Miren Espero que este, este arbolito eh, en esta primavera dé muchas florecitas, ojalá, miren nada más aquí ya está muy, muy mojado la entrada, acá está el otro arbolito y, y bueno qué espectáculo porque pues ya prácticamente está el sol. Bueno, con esta imagen de este pastito entre verde y entre blanco, con agua, con nieve y con sol, solo les puedo decir un hasta pronto. Seguimos, seguimos y pues qué maravilloso es esto ver la madre naturaleza cambios extremosos primavera verano otoño invierno y así sucesivamente saludos y saludos nos vemos en el próximo vídeo Estoy viendo la transformación ya me había despedido pero estoy viendo la transformación del pasto que era blanco ya y miren ya empieza a aclararse de color verde, bueno ya empieza a descongelarse, perdón la nieve por el solecito